Bienvenidos a todos a la tercera y última parte del módulo 2. En esta clase vamos a estudiar la clasificación de los seres vivos. Para poder estudiar la diversidad de los seres vivos, fue necesario establecer un sistema de clasificación que agrupe el conjunto de organismos en función de los caracteres compartidos o de la evolución filogenética que estos presentan entre otras tantas características. La acción de ordenar o disponer por clases basada en similitudes o en diferencias entre los individuos recibe el nombre de clasificar. Durante siglos, los naturalistas han intentado describir la diversidad del mundo natural. La sistemática, en este caso, se estudia, es la ciencia que estudia la diversidad de los organismos y sus relaciones de parentesco. Para clasificar a los seres vivos, la sistemática utiliza a la taxonomía, que es el área de conocimiento encargada de establecer cuáles van a ser las reglas de clasificación. Cuando se aplican ciertas reglas de clasificación a los seres vivos, se genera un sistema jerárquico, es decir, un sistema de grupos dentro de grupos o de grupos inclusivos, en un sistema jerárquico de clasificación biológica, cada grupo o taxón tiene asociado un conjunto de características que determinan la pertenencia de ciertos organismos a ese grupo. Este sistema de clasificación jerárquica se, com se compone de un taxón llamado dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Y en algunos casos existen categorías intermedias, ya sea por debajo o por encima de estos taxones, por ejemplo, dentro del nivel de especie puede definirse un nivel de subespecie o por encima del nivel orden puede eh, establecerse un nuevo nivel que sería superorden. Ahora bien, la clasificación que conocemos en la actualidad, no es el, la misma clasificación que ha estado siempre. Esta clasificación ha ido sufriendo modificaciones de acuerdo a, a cómo ha ido avanzando el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Vamos a ver ahora cómo es el sistema de clasificación taxonómica actual. La vida sobre la Tierra ha evolucionado en tres linajes principales que se conocen como dominios. En la actualidad, los seres vivos están organizados o clasificados en estos tres grandes dominios. El dominio bacteria, arquea y eucaria. Estos tres dominios tienen un ancestro en común, comparten un ancestro en común. Y esta clasificación ha sido... Eh, basada, o sea, se ha realizado en base a la secuenciación del ARN ribosomal y de la observación de diferentes eh, estructuras y características que presentan los organismos. Bien, como les decía anteriormente, el sistema de clasificación a se ha ido modificando y podemos comparar cómo eran los reinos o cómo se clasificaban los organismos, por ejemplo, en el año 1969, donde existían cinco reinos: moneras, protistas, fungi, plantae y animales. Eh, gracias al estudio de la molécula de ARN ribosomal en 1977, de tener cinco reinos pasamos a tener seis reinos. El reino moneras se abrieron dos reinos diferentes denominados eubacterias o bacterias verdaderas, arqueobacterias o bacterias antiguas. Protista, Fungi, Plantae y Animalia. En la actualidad, estos seis reinos han sido ubicados o reubicados en una nueva clasificación llamados dominios y tenemos tres dominios. El dominio Bacteria, Arquea y eucaria. Dentro de Bacteria y Arquea están las bacterias verdaderas y las bacterias antiguas y en el dominio eucaria incluye cuatro reinos, protista, fungi, plantae y animal. Ahora bien, veamos qué características tienen los organismos que están eh, clasificados dentro del dominio arquea y bacteria. <coughs> el dominio el dominio arqueo y están representados por seres vivos de organización muy simple. Consisten en una sola célula y del tipo procariotas. Y como decíamos recién, en estos, eh, en, este domi en estos dominios están las arqueobacterias o bacterias antiguas y las eubacterias o bacterias verdaderas. Estos, reinos no presentan, eh, perdón, estos dominios no presentan reinos y tienen como modo de nutrición la fotosíntesis, quimiosíntesis, hay organismos descomponedores y parásitos. ¿Cuál es la importancia de estos organismos en la diversidad? Es que tienen roles en las cadenas tróficas, como productores, como consumidores y descomponedores. En el caso de las cianobacterias, son organismos importantes porque producen oxígeno, oxígeno perdón, algunos producen nitrógeno, vitaminas, antibióticos y son importantes en el intestino de los humanos y de ciertos animales. Pasemos al dominio eucario. En el dominio eucario todos los organismos son eucariotas, o sea, están formados por células eucariotas. Y dentro de este dominio sí tenemos reinos y hay cuatro reinos diferentes. El reino protista. Fungi, plantae y animales. Veamos las características ahora del reino protistas. Este reino es un grupo definido por exclusión, es decir, no son ni animales, ni plantas, ni hongos, ni procariotas. O sea, no tienen características similares al resto de los, de los reinos por lo cual es un grupo definido por exclusión, Lo que no se parece a nada de lo que ya estamos seguros que están en los otros reinos o dominios, va en este, eh, ha sido agrupado en este reino protista. Contiene aproximadamente 27 y están inclui incluidos aquí los protozoos, las algas, los modos del limo y otros organismos acuáticos y parásitos menos conocidos. Eh, perdón, dentro de este reino protista, los organismos tienen una forma de alimentación muy variada. Algunos son fotosintéticos e incluso presentan mayor cantidad de pigmentos fotosintéticos que las plantas. Otros son heterótrofos y dentro de estos hay organismos que son protistas y que son fagótrofos, que significa que ingieren presas. Otros son osmotrofos, que absorben moléculas orgánicas del medio. Hay organismos también parásitos y simbiontes o saprófitos que se alimentan de organismos muertos. O sea, la diversidad en cuanto a la nutrición es bastante importante. Veamos el reino, el reino fungi. Este reino fungi está formado por organismos unicelulares y raramente algún... Perdón, pluricelulares y algún unicelular como lo son las levaduras, pero la mayoría son pluricelulares. Son organismos heterótrofos, pueden tomar como sustancia, pueden tener como sustancia de reserva al glucógeno y no al almidón como ocurre en las plantas. Sus paredes celulares están formadas por quitina, entonces esto hace que las paredes sean rígidas y es una diferencia importante en cuanto a lo que es la pared celular en las plantas. Esta última característica hace que los hongos sean incapaces de englobar pequeños organismos, microorganismos o partículas por medio de fagocitosis. Los hongos junto con las bacterias son los principales descomponedores de la materia orgánica, o sea que cumplen un rol fundamental en la cadena trófica. Reino plantae. En este reino nos encontramos también con organismos multicelulares, autótrofos, fotosintéticos, cuyas células poseen plásticos fotosintéticos y una pared celular compuesta por celulosa. O sea que esta sería una, una diferencia importante con el otro reino que acabamos de ver, el fungi, que tiene una pared celular formada por quitina. El reino plantae, los organismos presentes en el reino plantae presentan un crecimiento ilimitado y durante toda su vida y sus antecesores, o sea, su, sí, su antecesor filogenético, hablando de este ancestro común, fueron las algas verdes especializadas. Todas las plantas son pluricelulares y están formadas por células eucariotas que poseen vacuolas y tienen paredes con celulosa. Como último reino vamos a ver al reino animalia. Este reino también está formado por organismos multicelulares que no presentan pared celular, o sea, por eso no están eh, en duda si... Un organismo que presenta pared celular, podemos agruparlo ya sea en el reino fungi o en el reino plantae. Depende cómo esté formada esa pared celular, si tiene quitina o celulosa. Eso es aproximadamente para que se den una idea cómo es la clasificación de los organismos, cómo van viendo la presencia o ausencia de ciertas estructuras y en el caso de que presenten ambos organismos, por ejemplo, una misma estructura se analiza si la composición de la estructura es la misma. Si no, ya ahí también se puede diferenciar en otro grupo. Bueno, entonces en este caso, que es el reino animalia son organismos multicelulares, pero que no presentan pared celular. Se desarrollan a partir de un cigoto. Este cigoto se origina por la fertilización de una gameta femenina con una masculina, que sería un óvulo y un espermatozoide. Deben ingerir moléculas orgánicas o que obtienen alimentándose de otros organismos, por lo cual decimos que son heterótrofos, típicamente digieren su alimento en una cavidad interna, almacenan sus reservas energéticas en forma de glucógeno o grasa, a diferencia de lo que ocurre en las plantas donde eh, las sustancias de reservas es el almidón. Por lo general, los animales se mueven por medio de células contractiles, las fibras musculares, las cuales contienen activa y miocina. Eh, los animales necesitan moverse para poder encontrar su alimento y esto ha favorecido el desarrollo de estructuras sensoriales y de un sistema nervioso un poco más complejo que el resto de los organismos. Aunque la reproducción de este reino eh, es sexual, eh, muchos tipos diferentes de animales son también capaces de reproducirse rápidamente y con un menor costo energético a través de la reproducción asexual en resumen les dejo este cuadrito que también lo tienen en el cuadernillo para que puedan estudiar e ir comparando cuáles son las diferencias que hacen que los eh, organismos estén en un reino o en un dominio y no en otro bueno, eh, a modo de recomendación les recomiendo que participen de las clases, del de foro de consulta y eh, pidan ayuda si necesitan una explicación más profunda o aclarar ciertos conceptos. Los espero y los veo eh, en las clases y en los foros. Saludos.